Vale, ahora, <risa> comentaros que está, estoy grabando ¿vale? la, la webinar y que luego esta tarde os mandaremos el vídeo por si luego lo queréis distribuir o, o para los que entren más tarde o lo que sea. ¿Vale? Eh, también en los próximos días, un segundo, ¿vale? Ya nos pondremos en contacto también después, ¿vale? Y bueno, eh, recordaros, a ver que tengo que admitir a gente aquí, recordaros que estáis, por favor, manteneros muteados, ¿de acuerdo? Si tenéis luego alguna, alguna pregunta la lanzáis en el chat, yo lo estoy mirando y, y, y luego las vamos comentando. ¿vale? La, la webinar se va a componer de una introducción que va a hacer Ainar Albizu que le voy a presentar ahora mismo. Después de cada sesión, después de cada ponencia, podemos hacer un, unas preguntas, si es que las hay en el chat. Y si no, pasamos a la siguiente. ¿vale? Entra Entraré y yo, vamos a hacer una presentación de, de lo que es la importancia de la documentación técnica. Luego va a entrar eh, Ana Gorrochategui, ¿vale? Ana Gorrochategui de AFM, que es la responsable de seguridad de máquinas. Habrá muchas empresas que le conocéis. ¿okay? Y a posterior va a estar una Izubeldia de Erlo Group, que es el director general. Bueno, ya cada uno de ellos va a hacer una presentación de, de lo que es su empresa para que les conozcáis y luego la experiencia que ellos tienen con su, con su documentación. Y por último va a estar Marcos Gómez de KSB, que va a hacer, va a hacer lo mismo. O sea, hará una presentación y luego con su, con su experiencia de la documentación. Entonces, ahora le voy a pasar mi, la palabra a mi compañera Ainara. Ainara Elvizu es, es mi compañera de Géminis, es la responsable de negocio de máquina, herramienta y otros sectores aquí dentro de Géminis. Y, y ella va a hacer una presentación junto conmigo, yo menos, y al final del todo, si tenéis alguna pregunta, pues me la ponéis en el chat y la, y la vamos viendo. Venga, hola Ainara, te dejo la palabra. Gracias, Javier. Se me oye bien, ¿no? Perfecto. Eh, bueno, Javier ya me ha introducido algo. Eh, yo soy Ainara, para los que no me conozcáis, que muchos de vosotros ya lo hacéis. Eh, soy responsable de la unidad de negocio de máquina, herramienta y otros sectores dentro de Géminis. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de organizar este evento eh, para poderos explicar que la documentación no es solo ese rollo que tenemos que entregar, pero que nadie quiere hacer dentro de una empresa que no se le da el valor que tiene y a mí me suele dar mucha pena cuando cuando no valoráis ¿no? esa documentación porque es que además puede jugar a vuestro favor en muchos aspectos. Entonces pensando en cómo preparar este webinar eh, nos salían muchas cosas buenas, pero nos vamos a centrar en cinco aspectos importantes ¿no? para que veáis que la documentación no es solo un requisito legal. El primero de ellos pues sí, el primer punto clave. ¿Es un requisito legal? Sí. Todos sabéis lo que, lo que implica cuando le ponéis el marcado a una máquina, ¿no? ya sea el marcado CE, el marcado UKCA, el que pide Estados Unidos, el que pide China. Al final eh, vosotros estáis declarando que vuestras máquinas van según esas directivas, normas. Todo, ¿no? Pero no solo por la parte de diseño, sino que esas normas y esas directivas también contemplan lo que tiene que llevar en cuanto a contenido el manual de instrucciones, cómo se tiene que entregar y en qué idiomas. Los que ya lleváis años en este sector, eh, sabéis que antes los manuales podían ser dos hojas grapadas, a veces ni se entregaba manual y no pasaba nada. Bueno, no pasaba nada aparente. Eh, hoy en día las cosas han cambiado bastante, eh, todos los procedimientos de calidad, eh, las directivas bueno, pues son más exigentes, todo para cubrir la seguridad, entonces eh, ya no nos vale con eso. Además a todo esto se le añade que las directivas se actualizan, las normas se actualizan, sales, salen normas nuevas. Eh, el caso por ejemplo de la, la de la UNEN ISO 2607 que algunos ya conoceréis. Entonces si a, a todo esto que encima es algo que, que lo tenéis que hacer, eh, hay cambios y, y los tenéis que hacer porque al final si no sería entrar en esa no legalidad, luego Ana nos dirá si es no legalidad o ilegalidad, yo no he querido entrar ahí, eh, bastante trabajo tenéis, entonces eh, algunos de vosotros ya sois socios de AFM ¿eh? y ellos os avisan de ese cambio de dichas normativas, de actualizaciones, de normas que han salido nuevas, bueno y os guían un poquito, ¿no? y es que si no es una locura, pero es que es un requisito legal, y como legal eh, no vale, no, es que hace 10 años hicimos la declaración FE, estas son las normas, y desde entonces, allá que firmamos, cambiamos el número de modelo de la máquina y ya está. Hay repercusiones detrás, entonces eh, hay que darle ese valor. ¿Requisito legal? Sí. Ahora Javier nos va a contar experiencias que se encuentra él cuando va donde vosotros. ¿Donde vosotros o donde otros? Venga, Javier, cuéntanos algo. Eso es. El, al final nosotros hacemos muchas visitas a, a clientes que estáis aquí y a, y a, y a eh, fabricantes que, que, no, que no sois clientes todavía. Eh, hay, muchas veces no, nos presentan el manual, oye, este es el manual que entrego yo... Y, y bueno, pues vemos que, que no cumple, ¿vale? claramente no cumple la, la directiva, ¿vale? No, estoy admitiendo todavía, gente, no, no está la, el, el apartado de seguridad, por ejemplo, las descripciones son incompletas, eh, no hay una figura de la máquina, qué sé yo, hay una serie de cosas. Luego también os soléis comentar, no, es que claro, he entregado la máquina, pero no me pagan y yo, Jope, no, ¿no te pagan? No, no, porque claro, es manual todavía no lo hemos hecho y entonces se agarran a que ese manual que todavía no lo habéis hecho y no lo habéis entregado para ese hito de pago, ¿vale? Eso bastantes nos habéis comentado. Entonces, bueno, eh, al final que sí, que es el requisito legal, lo que, como has dicho Ainara, ¿vale? Pero es un poquito más, ¿vale? Luego está el tema de accidentes, que también ha habido muchos que nos han comentado, pues claro, he tenido un accidente con la máquina, claro, fíjate, ¿qué es, ¿qué es lo primero que han mirado? Pues la documentación. ¿Qué es lo primero que miran? A ver si está contemplado las causas de ese accidente, sí o no. ¿Vale? Entonces, si el manual está bien hecho y pone claramente ¿vale? qué es lo que no hay que hacer o cómo hay que operar la máquina, bueno, pues entonces ahí sí que, sí que estáis salvados, ¿vale? El requisito legal, sí, pero más cosas, ¿eh? Más cosas. Vale, entonces el siguiente punto, Ainara. Bueno, eh, el siguiente punto. Javier, ¿me puedes pasar la...? <risa> Gestión del conocimiento, segundo. Eh, ¿Qué significa gestionar el conocimiento? ¿Os dais cuenta de que la calidad del mismo trabajo depende de la persona que lo haga? Hay personas más detallistas que saben más, otras que, que son despistadas, otras que tienen un montón de experiencia y cuando tienen que hacer lo mismo, el mismo trabajo, ya sea documentación o bueno, en este caso, otras cosas, lo hacen de forma diferente. También puede sucederos que de repente se va de la empresa alguien que sabía muchísimo y era el único que sabía de eso. Pues qué daño nos hace. por pues gestionar el conocimiento no es más que documentar y procedimentar esos procesos, nunca mejor dicho. De manera que se crea un sistema y un método. ¿Qué, qué consecuencias tiene esa gestión del conocimiento? Que son dos palabras muy pomposas pues que se trabaja de manera estándar en esa empresa. Todo el mundo lo hace de la misma manera. El servicio al cliente que, que vais a ofrecer eh, es experto, o sea, y es independientemente de la persona que realiza esas operaciones. Y eso al final es imagen y servicio al cliente, un buen servicio. No, no es, ojo, eh, pues ahora ya no te puedo prestar ese servicio, te lo voy a prestar. Yo me lo sé eh, un poco pocho, porque el que, es que, el que lo hacía normalmente está enfermo, está de baja, eh, se ha ido. Hombre, pues, pues no. Ahora le paso la palabra a Javier a lo que nos cuenta él. Sí, la gestión de conocimiento, eso que es, parece muy complicado. Bueno, cosas que nos pasan a nosotros también cuando nos hacemos visitas. No, es que la documentación, la hace. tenemos una persona que hace documentación interna en la empresa y, y ahora mismo está enferma. Claro no saben ni dónde lo guarda, ni, o sea, creerme que hemos visto casos de todo tipo, ¿vale? O sea, nadie sabe ni cómo la hace, ni dónde están las últimas, o sea, es, es terrible, ¿vale? Otra cosa de la gestión esa del conocimiento, esto sería correspondiente al conocimiento que no sé dónde está, lo otro es la gestión, ¿no? Que no esté centralizado, que la persona o las personas que hagan las, la documentación, pues que cada uno lo guarde en su escritorio, eh, bueno no lo actualizo y se lo mando al cliente porque me lo ha pedido súper urgente pero luego no lo pongo donde lo tengo que poner bien esa gestión hay que tener cuidado porque luego es un poco, es un poco caos ¿vale? venga entonces el siguiente punto ¿Hay nada? tercer punto la imagen de marca muchos de vosotros cuidáis la imagen de las máquinas de hecho, contratáis a empresas de diseño para que cuiden el carenado, pues eh, los logotipos, cómo van a ir las placas en la máquina, que tengan unas luces pero LED para que sea, consuman menos, pero que sea más moderna. Bueno, tenéis ese mimo ¿no? hacia los clientes. Eh, ¿Qué imagen da eso hacia el cliente? Pues da imagen de solidez de vuestra propia empresa, de confianza y de que cuidáis los detalles de que le cuidáis a él ¿no? como cliente. Entonces, ¿qué pasa si todo eso lo estáis cuidando muchísimo? Bueno, vuestra máquina es súper novedosa y de repente le entregáis cuatro hojas grapadas como documentación. Hombre, pues afecta, afecta. Vosotros no os dais cuenta, pero la documentación forma parte de esa imagen. Y lo que estábamos diciendo hasta ahora es que no es, un, no es solo un requisito legal que, que, que tiene que tener como contenido bueno, pues una serie de cosas, sí. Pero luego, si entráis más allá y le dais ese valor añadido, ¿no? que era lo que queríamos, que queríamos remarcar en este webinar, también puede llegar a ser un argumento de venta. Vosotros vais con vuestro manual, que, pues sí, que además de contener todo lo que tiene que contener, es visualmente atractivo. ¿no? Y si encima luego a la hora de, de mandarle el manual... Eh, ¿Cuidáis la forma de mandárselo? Bueno, pues, pues el cliente lo agradece y dice: joder, estos además es que cuidan hasta el último detalle que nos llega. ¿Verdad, Javier? Eso es. Últimamente, cada vez más se nos están poniendo en contacto los responsables de marketing de las empresas, ¿vale? No tanto el diseñador o el que también, o el responsable de producto que también, o el responsable técnico, ¿vale? Pero las personas de marketing que al final ven un manual y dicen, ahí va! ¿Y esto se lo vamos a mandar al cliente? ¿En serio? O sea, ¿pero qué, qué, qué es esto? ¿Quién ha puesto este logo? ¿Vale? Si no es el oficial. ¿Vale? La, hay empresas en las que, bueno, el manual le da la importancia a la que dan o hacen lo mejor que pueden y al que le toca hacer la documentación, el diseñador, quien fuese, pues lo hace con toda su buena intención, pero bueno, pone este logo de la izquierda a de la derecha y en vez de con rojo con azul porque le gusta más. ¿vale? Entonces, esa imagen que vosotros reflejáis, que es lo que ha dicho Ainara, pues hay que tener, hay que tener cuidado. Hay otras empresas que me dicen, no, no, Javier, nosotros tenemos una plantilla, tenemos un documento de imagen de marca y, y todo el mundo lo hace, lo hace bien. O sea, típico comentario. Y luego, luego nos pasan la documentación y dos documentos que nos pasan, los dos ya son distintos. Porque alguien ha cogido la plantilla, sí, la ha cogido, pero luego la ha modificado y se la ha guardado en su escritorio y nadie lo sabe y luego lo sigo. Yo solo lo sigo utilizando esa plantilla que he hecho yo. ¿vale? Bueno, pues esa imagen hay que tener un poquito de cuidado. ¿vale? Entonces, pasamos al siguiente punto, Inara. Venga, cuarto punto. Eh, la experiencia de usuario. Otro punto muy, muy importante es eh, redactarlo de manera que, de, que se piense en el usuario de la misma, es decir, quién va a leer ese manual, porque no todas las documentaciones se preparan de la misma manera. El usuario la va a entender. Estamos siendo muy teóricos en el manual y el usuario no tiene ese nivel técnico y se va a perder. Eh, hay figuras que apoyan el proceso para que le resulte más fácil y atractivo. Pues Otro punto, eh, ¿dónde va a estar ese manual? Es decir, ese manual va a ser utilizado en oficina y va a estar en una balda, bien, va a estar utilizado, va a ser usado en un taller o va a ser parte de un vehículo y va a estar en la guantera. Bueno, pues tanto la forma como eh, la forma que se expreses es diferente. ¿Qué tipo de producto es? Es un manual de producto. Que hay que hacerlo con más mimo y me llegó más estética ¿no? y más visual que un manual industrial. Estamos haciendo de una prensa hidráulica eh, y no le vas a entregar un manual en A5. Bueno, pues porque hay las figuras, no se ven. ¿no? Y lo que queremos es que, que el usuario, que es el que va a estar en el taller, lo tenga fácil. O es un manual de montaje. ¿no? Que igual, si es un manual de montaje, es mejor que sea muy, muy visual, tipo IKEA. Pues entonces es experiencia de usuario, darle al usuario aquello, por un lado, que vaya a entender, que le sea práctico y que atractivo, es decir, que, que le entren en ganas de leerlo, porque si no, para que lo tenga en el cajón, que ya toda la documentación ya sabemos que, que va al cajón, pero vamos a intentar que esté menos tiempo en el cajón y que le entren en ganas de leerlo. ¿no? Entonces, Javier, cuéntanos, a ver, algún caso. Sí, sí. Lo del formato es, es que sigo admitiendo gente. <risa> me toca, eh. Cada vez que empiezo a hablar me toca. <risa> eh, es muy es muy importante. El, yo bueno no solamente los que tengamos hijos aquí que no leen nada, que es terrible, que van que se van a, que se van a YouTube, que es un horror. Eh, Ahí está, pero qué, qué estás leyendo? Que no, vete a YouTube y mira a ver cómo se cambia la pila del mando del de, del coche. Entonces y es así. Y luego lo del dónde va a estar o a quién va dirigido también es fundamental. Nosotros hemos tenido incluso casos de la documentación, de poner un papel especial antigrasa. Entonces, bueno, pues eso hay que verlo. ¿vale? Eh, y luego también hay empresas en las que bueno se hace como se puede con toda la buena intención del mundo y, y luego se pone también pues, demasiada información que no va a ningún lado. ¿Vale? Entonces, bueno, pasa que yo he sido el diseñador y me encanta mi máquina y pongo todo lo que, todo lo que sé. Vale, bueno, pues a lo mejor se has puesto demasiado. ¿eh? Hay que tener cuidado. Venga, pasamos al siguiente punto, Añara. ¿eh, Venga, quinto punto. Eh, el rendimiento. ¿Qué tendrá que ver eso con la documentación, no? O sea, a priori... Pero. ¿Es importante que quien instale la máquina tenga, la, tenga claras las instrucciones? ¿Es importante que estén claras las operaciones de mantenimiento? ¿Están claras en la documentación las indicaciones de cómo operar la máquina? Todo esto influye en el rendimiento de la máquina. ¿no? Por eso es muy importante que quien redacte la documentación sea consciente de ser claro no utilizar expresiones que puedan llevar a errores. Ser simple, esquemático y sobre todo apoyar con mucha figura. Figuras claras, no figuras apelotonadas y o okay, que no se ven, están borrosas. He querido meter el esquema eléctrico y he hecho un pantallazo y lo he metido en una página. Y, sí, sí, el esquema eléctrico ya está. Pero ¿cómo que está el esquema eléctrico si no se ve nada? ¿no? Afecta el rendimiento de la máquina. Javier, cuéntanos. Sí, sí, afecta, afecta y mucho. Eh, hay expresiones que hay que intentar evitar, ¿vale? Eh, del tipo de los verbos modales, el deber, poder, soler. No debes puentear la seguridad de la máquina. Hemos visto escrito en un... Bueno, no debes puentear. Yo lo leo y digo, bueno, pues tampoco parece que está prohibido. Quiero decir, oh, y la puenteo en un momentito y ya está. Cuidado. ¿eh? ¿Suele encenderse el piloto luminoso cuando está abierta? Vale, suele encenderse. Miro y no está encendido. Bueno, suele encenderse, ¿no? Pues será a veces. Bueno, eso tiene que ser, la bueno, información tiene que ser clara, ¿vale? Como ha dicho Ainara. Luego está el tema también de la demasiada información, ¿eh? el que lo he indicado yo antes que sí, que como fabricante sabéis mucho de vuestra máquina y, y no a lo mejor no sabéis eh, discernir a ver qué es lo que más importante, porque para mí todo es importante, yo como fabricante. ¿Vale? Bueno, pues hay que tener cuidado. ¿eh? Hay que tener cuidado. Y luego, hemos dado cuenta mucho también, y luego también nos lo va a comentar algún, alguno de los ponentes, la reducción de llamadas al SAT. ¿Vale? Que... que... Con una buena documentación todo eso se, todo eso se reduce. ¿eh? Si la información es clara, si no es ambigua, si se ha utilizado todo, las figuras son claras y tal, bueno, pues todo eso se reduce. ¿eh? Todo eso se reduce, seguro. Vale, entonces, eh, ya hemos terminado, Ainara, de la presentación que teníamos que teníamos tú y yo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. En el chat veo que no hay ninguna pregunta. Lo bueno, Hemos explicado súper hemos... bien, Javier. Un momentito. No sí, sí, sí. Hemos... hay ninguna duda. De todas formas, las podéis escribir para el final. ¿eh? Eso te iba a decir. Luego al final... Al final de cada ponencia lo que he explicado, ¿vale? Vamos a poner preguntas si queréis. Y luego al final, ya de la última vale, de Marcos, eh, podéis hacer preguntas también de lo nuestro o de cualquier, o de cualquiera de los, de los anteriores. ¿okay? Bueno, pues si no hay no hay ninguna pregunta más, pues le doy. Ana, te doy, te doy paso. Entonces, bueno, yo dejo de compartir. Y comparto yo, ¿verdad? Compartes tú. A ver que la encuentre. ¿Qué es esta? Eso es. Os presento a Ana Gorrochategui, que hay mucha gente que si sois la empresa asocia de AFM ya la conoceréis. Eh, FM es la Asociación de Fabricantes de herramienta, Ella os va a hacer la presentación eh, mucho mejor, pero es la responsable de seguridad de las máquinas. ¿vale? Es la que os pone... Los puntos sobre las IES. ¿Eh? <risa> <risa> Físicamente nosotros, no sé, nosotros en Géminis estamos aquí en, el, en Miramón, en Donosti, y Ana Correcheta aquí está en el edificio de al lado. Entonces estamos muy, muy cerquita. <risa> sí, claro, así es. Bueno, te dejo la palabra, Ana. Muy bien. Gracias, Javier. Adelante. Eh, bueno, lo primero, buenos días a todos y, y bueno, pues, pues como ya se habrán dado las gracias por venir. A mí en este caso me gustaría agradecer a, a Géminis que me haya reservado este huequito pues para que pueda seguir dando guerra con lo importante que es la documentación, sobre todo en temas de seguridad de maquinaria, puesto que estamos jugando siempre o estamos hablando siempre de personas que van a utilizar una máquina que es peligrosa y lo tiene que hacer conservando la seguridad y la salud. Eh, ya me han presentado, soy Ana Borochateri, pero para los que no me conozcáis, bueno, deciros que soy la responsable del área de seguridad de maquinarias del clúster AFM de la fabricación y avanzada y digital. Y bueno, aquí os voy a presentar muy, muy brevemente en qué consiste este clúster. Esta es la imagen que empleamos para, para presentar el clúster, como veis son dos semicírculos y está eh, compuesta por una serie de colectivos que agrupan empresas. Por un lado, empezando por la izquierda, tenemos AFMEC, es una asociación que agrupa empresas que se dedican al mecanizado, corte, caldería o deformación del acero. Por otro lado, tenemos a SWIN, que es otro colectivo que agrupa a empresas dedicadas a la ferretería industrial y a la herramienta de mano. Por otro lado, tenemos a FM, que yo creo que es la asociación históricamente más conocida. Este año hemos cumplido 75 años de vida y aquí tenemos empresas que se dedican a la, fibra, a la fabricación de máquinas, herramientas, componentes, accesorios y herramientas. Por otro lado tenemos a Dimat, que es otro colectivo que agrupa empresas que están alrededor de la tecnología aditiva y, e impresión 3D. Y por último tenemos a Abtec, que es otro colectivo que engloba a las startups que tienen una base industrial. Así dicho, de forma sencillita, ¿de acuerdo? Y en el semicírculo interior tenemos otras tres figuras. Por un lado está Inbema, Inbema es el brazo tecnológico, es desde donde vienen los servicios de IMAS de y por, por un lado, y por otro lado de seguridad de máquinas. Entonces, desde INVEMA damos servicio de seguridad a todas las empresas que componen este conglomerado que está aquí, que son más de 600 a día de hoy. Por otro lado tenemos el IMH. Quien no conoce el IMH es nuestro centro formativo. Y por otro lado tenemos otros colectivos, o sea, otros colectivos, perdón, otro colectivo donde están empresas que pues, no cumplen las bases para pertenecer a ninguno de estos colectivos de aquí, pero sí tienen algo que ofrecer. Por ejemplo, Géminis, la, la, la, la ponencia que estamos montando hoy o la jornada que estamos montando hoy, es partner, es colaborador, o somos colaboradores ACM junto con Géminis. Bien, dicho esto, yo vengo a hablar de la documentación técnica asociada a la seguridad de máquinas. ¿Por qué? Porque tenemos un servicio muy, muy, muy especializado tanto en la consecución del mercado CE para los fabricantes de máquinas como en el uso seguro de estas máquinas con los usuarios de máquinas, con los que se dedican al mecanizado, corte, caldería, etcétera, etcétera. Nuestro día a día en cuanto al mercado CE, por ejemplo, es ir a las empresas y desde el momento en el que la máquina es plano, por así decir, empezar a realizar evaluaciones de riesgos y a completar el expediente técnico de fabricación. Digo que es un servicio muy especializado, ¿por qué? Porque por un lado vigilamos la legislación y la normativa que tiene que ver con la seguridad de las máquinas. Pertenecemos a los principales comités de seguridad en el CEN, en la ISO, en la ENOR, en todo lo que tenga que ver alrededor de nuestras máquinas. Entonces disponemos de conocimiento desde el momento en que la norma es un proyecto, ni siquiera se ha publicado. Y vemos toda la evolución de los requisitos. Luego esto nos da un conocimiento amplio de por qué hay que cumplir una cosa. Y luego, eh, por otro lado, tenemos el conocimiento de los fabricantes, como hemos dicho, eh, llevamos 75 años, yo yo 75 años no, no tengo, pero bueno, sí que conocemos la evolución de las máquinas a lo largo de todo este tiempo, conocemos bien las máquinas. Entonces, al final, este conocimiento nos da soltura, porque conocemos los requisitos, conocemos las máquinas y podemos dar un servicio tanto de mercado C como de adecuación. bueno. Aquí podéis ver algunos de los clientes con los que solemos trabajar o hemos trabajado. Seguro que entre los asistentes os reconocéis alguno de, de vosotros. Y dicho esto, no me voy a centrar más. Voy a completar lo que me estado diciendo Javier. Hay nada que me ha gustado mucho porque me, me he visto identificada varias veces. Esto lo tenéis que hacer así, esto hace falta ponerlo de esta manera. ¡Ay, por Dios, qué manual me habéis hecho! Vale. Yo al final lo que quiero es, eh, dentro de este huequito de tiempo que tengo... Eh, que tomemos conciencia todos, que tomemos conciencia de lo importante, de lo importante que es hacer bien una documentación que está asociada al marcado CE. Es importante. Eh, generalmente eh, nos quedamos en el diseño, que, que, que la máquina cumpla con todos los requisitos de seguridad y la documentación queda como relegada a veces a un segundo plano. Es de decir, que yo en todo el tiempo que llevo en, en AFM, He visto cómo los fabricantes han ido evolucionando en este tema de la documentación, se lo, se lo están tomando más en serio y a día de hoy tenemos empresas que tienen eh, asociado a una máquina bien diseñada y segura una documentación completa, bien estructurada y bien hecha, pero también tenemos fabricantes a los que les queda un recorrido, lo voy a decir así, muy grande, por, por hacer pero bueno, es importante. ¿Por qué es importante? Vuelvo a decir lo que he dicho en un principio. Estamos hablando de personas que tienen que manejar una máquina de manera segura y conservando la salud. Al final, ¿qué sucede? El fabricante tiene que conocer, por un lado, antes de empezar a diseñar ninguna máquina o a hacer ninguna documentación, tiene que conocer la legislación base que aplica su máquina en el diseño para que sea segura, que es la Directiva de Máquinas 2006 42 c y además las normas armonizadas, la legislación base, ya sabemos que tiene unos requisitos muy, muy amplios, muy genéricos, que se aplican a cualquier tipología de máquina, luego no pueden ser particulares, pero disponemos de un montón de normas armonizadas que se publican en el DUE que nos dan requisitos concretos, tanto de mi máquina como de los componentes que puede llevar mi máquina, como de metodologías, de estudios que tengo que aplicar a mi máquina. Luego tengo que tener antes de empezar o empezando, pleno conocimiento de lo que tengo que aplicar. Y a partir de ahí comienza el diseño. Por supuesto, importante o lo más importante es que la máquina yo se la entregue al cliente segura, completa, que no vaya a sufrir ningún accidente, pero que además tengo que tener una documentación, tanto la que le doy al cliente como la que yo tengo que guardar, completa, clara, concreta. Y es muy importante. Y a ver si vamos tomando conciencia y ahora os voy a contar Casos, ejemplos de por qué puede ser importante. Por un lado, cuando digo documentación técnica, os decía, no nos vamos a quedar en el diseño, hay que completar muchos documentos. La directiva de máquinas obliga al fabricante de maquinaria a construir, a disponer de un expediente técnico de construcción. El expediente técnico de construcción son un conjunto de documentos. De documentos que tienen que estar como tienen que estar, bien hechos y completos. Son un conjunto de documentos que son importantes, porque con este conjunto de documentos se consiguen, o sea, son un conjunto de documentos que al final tienen que estar disponibles para las autoridades competentes en caso de accidente, incidente, etcétera, etcétera. Con este conjunto de documentos, ¿qué hacemos? Por un lado, damos información completa y suficiente de cómo es mi máquina, qué partes tiene, qué accesorios tiene, qué componentes tiene, cómo funciona, cómo se mantiene, cómo se monta, cómo se achatarra. Son un conjunto de documentos de informativos y, además, otro conjunto de documentos que demuestran o verifican el cumplimiento con normativa y requisitos de seguridad. Cuando hay un problema, un incidente o un accidente en máquina, nos echamos las manos a la cabeza cuando esto no está bien completo, y es así. Entonces, como veis aquí, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Bueno, descripción completa de la máquina con sus planos de conjunto, sus sistemas de mando, esquemas, etcétera, etcétera, etcétera, de todo, de todo. Por otro lado, tengo que guardar planos detallados que demuestran el cumplimiento con un requisito esencial de seguridad y de salud, tarea que me cuesta mucho. Tengo que guardar, por ejemplo, un plano en el que yo esté demostrando una distancia de seguridad. Es decir, por ejemplo, un vallado y un elemento móvil. Esa cota, esa distancia de seguridad, viene normalizada, viene en una norma. Yo lo tengo que tener archivado, guardado. Me encuentro en muchos casos, bueno, eso entre este plano, este y este otro, ya lo sacaremos. Decir que a día de hoy, bueno pues con todas los, los, las herramientas informáticas que tenemos de diseño, quizá esto preocupa menos porque es más fácil de sacar. Pero me he encontrado en casos en los que, ojo, ojo, no es tan difícil de sacar. Luego os contaré un, un caso. Por otro lado, tenemos que hacer una evaluación de riesgos, una evaluación de riesgos que responde a una metodología concreta establecida en legislación y normativa. Este documento es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque los resultados de esta evaluación que yo haga, los resultados de esta evaluación que yo haga, son determinantes para el diseño de mi máquina de manera segura y son determinantes para completar la documentación que va asociada a mi máquina. Entonces, luego me voy a centrar un poquito mejor en esta documentación o en esta evaluación de riesgos. Además, dentro de esta evaluación de riesgos, tendré que incluir normas y especificaciones técnicas, es decir, una descripción de las medidas de seguridad con la indicación de qué requisitos legislativos estoy cumpliendo. Por otro lado, nos dicen también que nuestro expediente técnico de construcción tiene que tener ensayos e informes técnicos. ¿Para qué? Una vez más, para demostrar el cumplimiento con normas y con requisitos de la directiva de máquinas. Ejemplos, informes de ruido. Informes de emisión de sustancias, por ejemplo, al exterior y el informe de ruido hay normas que nos dicen cómo se tiene que medir el ruido y qué información hay que registrar en un informe de medición de ruido. Generalmente tú vas a una empresa, está alguien con el móvil, bueno, generalmente no voy a decir, pero no encuentro con casos, alguien con el móvil midiendo y ah, bueno, está bien, ah, no, o, o ni eso, o ni hay registro de, de la medición del ruido. Realmente el ruido quizá, pues bueno, es uno, es uno de los temas más ambiguos que tenemos en, en seguridad de máquinas, pero queda lo mismo, hay que cumplirlo y hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien y con la información que tenemos que indicar, no incompleto, no un informe genérico para 200 modelos de máquina, cada máquina con su informe. Por otro lado, si nuestra máquina ha pasado por un organismo notificado, dentro de nuestro expediente técnico de construcción tendríamos que archivar la identificación de este organismo notificado. Además, fijaros, otro que tengo aquí en rojo porque me parece importante, el manual de instrucciones. El manual de instrucciones es parte del expediente técnico de construcción. Aquí tenemos un montón de información que, que respondería quizá a estos dos primeros puntos. Un montón de información porque se la tengo que entregar al usuario para que el usuario sepa lo que tiene que hacer. Tenemos un montón de información que tiene que estar bien escrita, concreta, tiene que responder a la evaluación de riesgos. Luego me detendré un poquito más en el manual de instrucciones. Y por último, tengo que tener declaraciones de incorporación, declaraciones de, de los equipos que he implementado a mi máquina y una declaración C final. También la tengo en rojo, es un documento importante que se entrega al cliente y es importante porque el fabricante asume la responsabilidad de que ha hecho un buen diseño. Y es importante por eso. Y tiene que tener también un contenido concreto. Centrándonos en la evaluación de riesgos. Al final, lo que os he dicho antes, mi máquina y la documentación asociada son resultados de una evaluación de riesgos. Es el resultado de una buena evaluación de riesgos. Tenemos normas, la 12.100 y el informe técnico normativo 14.121-2, que nos dice cómo hay que hacer una evaluación de riesgos, Cómo tiene que tener cinco capítulos bien determinados o cuatro capítulos, vamos a ver una definición completa de la máquina, identificación de peligros, evaluación de los riesgos y descripción de las medidas de seguridad. Descripción correcta de las medidas de seguridad. Y hacerlo bien, nosotros hacemos, aquí pongo un ejemplo muy sencillo, hacemos evaluaciones de riesgos donde identificamos los peligros, durante todas las fases de vida, que se nos olvidan todas las fases de vida, desde que la máquina llega a la puerta de la casa del cliente hasta el día que la vamos a poner fuera de servicio, todo eso es el ciclo de vida de mi máquina y todo eso tiene que eh, englobar nuestra evaluación de riesgos. Igual que el manual, ¿eh? el manual también tiene que coger toda esa, toda esa fase, todas esas fases. de acuerdo Identificamos todos los peligros para todas las fases de vida, hacemos una evaluación inicial del riesgo, sin protecciones y sin nada. Vemos qué tipos de medidas de seguridad tenemos que ir poniendo y volvemos a evaluar el riesgo para ver efectivamente si la medida de seguridad propuesta reduce el riesgo o no reduce o hay que poner más cosas. Y lo que nos queda aquí es el resultado de, de la evaluación de riesgos, ese quinto punto que, que decía antes, que es el riesgo residual. Y aquí, como aquí no me caben muchas cosas, describimos la medida de seguridad, describimos con detalle. Decimos además cómo vamos a verificar que esta medida de seguridad está implementada en máquina y damos cumplimiento a este punto anterior que se decía aquí de normas y especificaciones que estamos aplicando y cumpliendo. ¿Qué puntos de la directiva estamos cumpliendo con cada una de nuestras medidas de seguridad y qué normativa estamos cumpliendo? Son evaluaciones de riesgos completas que cumplen con lo que tienen que cumplir la 12.100 y la 14.121-2 y que además eh, nos sirven de ir para adelante para atrás. Desde el peligro a ver cuántas medidas de seguridad tengo y desde la medida de seguridad a ver cuántos peligros me cubre. Entonces, cuando yo tengo un accidente y esto es importante no hacerlo bien, ¿por qué? Cuando yo tengo un incidente o un accidente esto lo he repetido muchas veces por muchas empresas. Y bueno, dentro de la investigación del incidente-accidente, al final, puede ser que el accidente-incidente se haya producido por un riesgo no detectado o no bien expresado, podemos tener un problema. Luego, figuraros o fijaros si es importante hacer esto bien. Primero, máquina segura. Segundo, documentación bien hecha. Y tercero, en caso de incidente o accidente, tranquilidad es importantísimo. Siguiente apartado que quiero comentar dentro de toda esta documentación que tenemos que hacer. Ya han adelantado o ya han comentado eh, Javier y, y nada puesto que están involucrados en su día a día con, con el tema de los manuales. A mí también me tocan y me toca conocerlos tanto desde el punto de vista del fabricante cuando los hace como desde el punto de vista del usuario cuando vamos a hacer una adecuación y yo pido el manual... Y aquí sí que nos encontramos con auténticas cosas. Yo recalcar. Es un documento importante. Todo el rato digo importante. Es un documento importante porque es el único, que va a tener el, usuario, el único que va a tener el usuario para saber cómo funcionar de manera segura en la máquina. Cómo mantener de manera segura la máquina. Cómo cambiar de ubicación de manera segura la máquina. Es el único que va a tener. Y tiene que tener y recoger todas las fases de vida y ser lo suficientemente explícito Explícito y claro para que el trabajador desempeñe y desarrolle sus tareas con seguridad. Nos hemos encontrado eh, manuales, a día de hoy hay súper buenos manuales, pero que les faltan las medidas de seguridad. O que tienen un mantenimiento que hay que adivinar, cómo hay que hacer el mantenimiento, una tabla, hacer esto, esto, esto, esto y con la frecuencia. ¿Y cómo? Averigualo tú. No, las fichas de mantenimiento tienen que tener un montón de información. Cada cuánto tiempo. ¿Dónde está o dónde tengo que acceder para hacer la operación de mantenimiento? ¿Con qué EPIs? ¿Con qué herramientas? Un montón de información que no solemos meter, por poner un ejemplo. ¿eh? Además, no es que yo lo diga, no es que yo diga que la información tiene que ser suficiente, completa, clara. Es mejor que lo sea. ¿Pero por qué? Es que tenemos legislación que nos dice qué contenido tiene que tener el manual... Y no solo eh, legislación, sino normativas armonizadas y muchas. Tenemos una propia de manuales, la 2607, la de integración del diseño, la 12100, la propia específica de máquina, la de tornos, la de fresadoras, la de taladros, nos dice qué información hay que meter. Y después, me da lo mismo, si yo coloco una placa de emergencia, un resguardo, un micro, seguro que esas normas también tienen información a e incluir en el manual. Luego, solo con lo que he dicho, nos estamos dejando generalmente... Mucha información, porque hay desconocimiento, primero, de que existe toda esta información y por otro lado siempre hay como una especie de desgana de hacer tanta documentación. Importante y, y, y bueno, voy a ir terminando, ¿eh? pero sí que me quiero destacar el tema de los opcionales. El manual no tiene que incluir ningún opcional, tiene que incluir lo que tiene la máquina, los opcionales que tengan otras, al usuario qué le importa. Y si en todo caso se lo queremos poner, lo ponemos en un anexo y, y no incluido en esta máquina, pero que no me aparezca de repente en un manual para subir la cabina y mi máquina no tiene cabina. O peor, porque por ejemplo, si sí que estuve involucrada en un proceso eh, de, de, de, un, de un accidente en el que eh, se había movido, por ejemplo, eh, la posición de una barrera inmaterial. ¿Y qué pasa? Que en el manual venía opcional barreras. Entonces. El inspector que estaba eh, investigando aquello, pues no veáis la guerra que dio con el opcional Barreras, porque dudaba, primero porque el manual era un churro y no venía bien explicado. Segundo, la declaración C tenía normas del año La Polca. Cuando todo esto está mal, el inspector duda ya de cómo está hecha la máquina. Y fuimos al expediente técnico de fabricación y enco costaba encontrar el plan. Fijaros si es importante tener bien el manual si es importante tener bien la declaración y si es importante tener bien el expediente técnico de fabricación. Cuando pasan las cosas, nos echamos las manos a la cabeza por no haberlo hecho bien. Por último, declaración de conformidad. Parece mentira que un documento en el que alguien toma responsabilidad de lo segura que es la máquina, que tiene que tener un contenido concreto muy sencillo. ¿Cuál es la máquina? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Y qué cosas cumple? ¿Qué normas y qué directivas? Ahora mismo hemos estado involucrados en el proceso de los proyectos de Renove, la solicitud de los proyectos Renove, y hemos tenido que pedir un montón de declaraciones de, declaraciones de, con legislación del año 89. Parece mentira que a día de hoy tengamos fabricantes o haya fabricantes que no eh, hagan bien este documento. Un accidente, lo primero que te piden declaración C y manual de instrucciones. Si yo me encuentro una legislación del año 89 digo, bueno, ¿cómo estaba lo demás? Bueno, y hasta aquí un poco, que me ponga aquí Guerrera con que las cosas son muy importantes, hasta aquí un poco lo que os quería contar. En tan poquito tiempo, yo espero que os haya quedado más o menos claro joder, que, que hay una importancia muy grande por detrás. Al final es muy importante porque mejora hacia el fabricante la calidad, eh, le da confianza, hacer bien las cosas, etcétera, etcétera. Ya han dicho nuestros compañeros de Géminis un montón de cosas de por qué es importante el, el tenerme una documentación, en mi caso, tanto al fabricante, hacia el usuario, hacia, la, hacia lo que fuese importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hacer las cosas para los trabajadores de manera segura y conservando la salud. Y termino con esta frase que tenemos aquí, Un, en caso de incidente, accidente, lo que no queda reflejado por escrito o lo que no queda bien reflejado por escrito, al final no existe. Porque el, el usuario te mueve resguardos, te mueve micros, te mueve, no sé qué, y lo que no está bien reflejado por escrito, al final, no existe. De ahí la importancia, al menos en seguridad, de que esto vayamos tomando conciencia de que hay que hacerlo bien y completo. Y hasta aquí mi hasta aquí mi, mi cachito de, de poder comentar un poquito. Muchas gracias, Ana. Yo creo que ha quedado muy claro. Igual tengo me he dos, tengo, dos, tengo dos preguntitas, fíjate a ver Y eh, yo me pregunta Kaichoana, ¿es obligatorio que cada máquina tenga su propia PRS? ¿Verdad? ¿Es obligatorio <risa> que cada una la tenga? <risa> Se contesta, pero yo te pregunto. De la, la, la PRS es el análisis de peligros, riesgos y sus soluciones. Al final es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos la podemos hacer por familia de máquinas. Lo que pasa es que todas las máquinas, las unidades de máquinas correspondientes a esa familia de máquinas tienen que verse reflejadas en esa evaluación de riesgos. Yo puedo hacer una evaluación de riesgos de un torno vertical con una mesa, eh, bueno, pues con, con el plato, ¿qué, ¿qué mesa? Con el plato ¿qué? que la pieza está girando. Muy bien. Resulta que mañana voy a hacer un torno vertical con un plato giratorio, pero le voy a poner una cabina. La evaluación de riesgos que tengo hecha no me sirve para la cabina porque no he analizado en la primera unidad una cabina. Entonces, lo puedo hacer por familias, pero cada vez es más difícil hacerlo por familias porque cada vez nos metemos más en más opcionales y en, en accesos más diferentes y los riesgos cambian. Pero bueno, para algo que es muy seriado, se puede hacer por familias siempre y cuando se incluyan todos los opcionales. Vale, pues yo creo que he entendido, por familia y que tenga todo bien. Vale, sí. hay otra pregunta. Eh, si ¿sí es obligatorio entregar la documentación impresa en papel o en copia electrónica es suficiente. Sí. la típica pregunta. Es la típica pregunta. Yo te la pregunto. La directiva de máquinas nos dice, nos dice que al menos, al menos, o nos recomiendan, que al menos las instrucciones que tienen que ver con la seguridad deberían de ir impresas, al menos. Eh, ¿Qué sucede? Eh, que al final nos ponemos a pensar y si nos ponemos a mirar un manual de instrucciones según la directiva de máquinas casi todo tiene que ver con la seguridad. Lo que sí os puedo decir es que ahora mismo con la publicación de la norma eh, 20607 se nos abre el hueco a que lo podemos entregar en formato electrónico, siempre y cuando, como ha apuntado antes Ainada, siempre y cuando aseguremos que el usuario final tiene acceso a esa información digital. De hecho, ahora mismo se está revisando la directiva de máquinas, la legislación base, y uno de los temas que se está tratando es este, precisamente la reducción de papel y la posibilidad bueno, de que la documentación bueno, el tipo de soportes electrónicos en el que habría que entregar la, la documentación. Pero a día de hoy, sí. Gracias a la norma 2607 podemos optar por el formato electrónico. Vale, perfecto. Bueno, pues eso... eso claro papel, no, sí formato electrónico, vamos. O sea, el papel lo podemos eliminar y gracias a la 2607 podemos entregar en el formato electrónico. Vale, vale, aclarado. Muy bien. Eh, pues nada, muchas gracias Ana. Vale. Y nada, te dan las gracias y yo te doy las gracias por la respuesta que le has dado. Gracias, Irene. Lo de las familias y todo eso. Sí, sí, sí, sí, Vale. Ya he comentado con ella alguna vez, además. Sí. Ah, perfecto, pues es pues, fenomenal. Vale, sí. pues deja de compartir, Ana. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en otra. Eso es. Si luego algo sal surge alguna otra pregunta o lo que sea, la ponéis en el chat si queréis y al final de, de todas las ponencias pues lo miramos. ¿ok? Perfecto. Vale, gracias, Ana. He dejado de compartir. Eso es, sí, has dejado de compartir. Muy bien. Eh... Unai, ¿compartes tú? Que hemos tenido algún pequeño... En... Incidente, creo, no te veo. Una, ahí, ¿dónde estás? Vale, estás muteado, Una. Ahí. Entonces, no sé si estás hablando, pero estás muteado. ahora. Eso es. Ahora muy bien. bien. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha sí. bien. Bueno, mientras más... Eh, sí, voy a coger la presentación. eso es. Bueno, ahora va a hacer la presentación Una Izubeldia Zubeldia de, de Erlo Group. Os va a hacer una presentación de lo, que es su, de lo que es su empresa, de lo que hacen, que la verdad hacen unas cosas increíbles. Y dale lo de la configuración, Una y lo de antes, eh, lo de arriba. Vale. Eso, Eso es. Aquí, ¿qué le tengo que dar? A configuración de visualización. Vale. Ahora... Eso es. Y le das lo de cambiar. Cambiar entre instruccionador y presentación. Vale, perfecto. Y así perfecto. vemos, perfecto. A todo pantalla completa. Pues nada, Unai, todo, todo tuyo. Vais poniendo a los asistentes las preguntas en el chat y luego al final te digo. Vale. Muy Gracias. bien. Gracias, Javier y Ainara. Eh, Milla Esker. Gunon, eh, Ustiori pues, y bueno, a Míasker es que, eh, especialmente a Géminis pues, pues bueno, pues dejarnos este este ratito pues para compartir con vosotros, sobre todo yo diría nuestra visión sobre el service eh, como negocio y, y dentro de, de, de este enfoque básicamente la la importancia que tiene la documentación técnica que acompaña vamos a decir a a, a la máquina o a la instalación ¿no? en ese sentido pues evidentemente tanto eh, Ana como Ainara y Javier pues eh, toda la toda la presentación que habéis hecho pues vamos a decir como fabricantes de máquina y herramienta no puedo hacer más que confirmar lo que, lo que habéis dicho ¿eh? pero bueno a mí me gustaría dar un enfoque un poco distinto desde el punto de vista de negocio ¿no? es decir eh, evidentemente hay que cumplir con todas las normativas, evidentemente desde el punto de vista de de acompañar al producto con algo que esté bien hecho primero, que ayude también en la parcela comercial o de marketing, pues es un, es un valor, pero además de eso eh, entiendo, entendemos nosotros desde Erlo Group, vamos a decir, el servicio como una unidad de negocio per se, ¿no? Que, vamos a decir, eh, ayuda mucho a la organización a, a, a, a construir, vamos a decir... Eh, Relaciones de larga duración con los clientes finales o usuarios de la máquina. ¿no? En ese sentido, bueno, yo eh, quiero hacer una pinceladita de lo que es Erlo Group, eh, sobre todo para situaros, vamos a decir, eh, en este contexto del service y de la documentación de técnica y de mantenimiento, sobre todo para tratar de que entendáis lo que hoy es Erlo Group, ¿no? porque muchos de vosotros me atrevería a decir que conocéis a, a Erlo Group. Eh, como le hemos perdido un aire, ¿no? Sí. Lo hemos perdido. Se ha quedado ahí congelado. Sí, es que antes han debido tener algún problema con Internet. Ah, vale. Y se les ha debido oh, caer eso. Internet. Entonces ahora igual les ha pasado Anda. lo mismo. Sí. Bueno, vamos a esperar un momentito a ver si se recupera. Y si no, lo que podríamos hacer es dar paso a, a Marcos eso es, sí, ha, parece que se ha caído eso parece eso parece bueno, pues estas cosas pasan en el directo, no pasa nada es, es lo que hay pues sí ¿qué vamos a hacer? eso es eh, Marcos, no sé si estás por ahí sí, estás por aquí sí. Hola, eso Marcos. es pues Muy buena y, y, igual te cuelo <risa> bien, bien, bien. Sí, para que uno ahí tampoco esté agobiado. De eso que entro, es. No entro. Sí. Efectivamente, le damos un poquito sí. de tiempo y, y haces tú la, la presentación y luego eh, que al final el orden daba un poco igual, quiero decir que el orden que habíamos puesto, pero sin más. Vale, bien. entonces si quieres compartir Marcos. Comparto eso es, comparto la pantalla. Eso es. Yo te voy presentando. Bueno, el Marcos Gómez trabaja en KSB. También, como antes, es la misma idea. Eh, va a hacer una presentación... Ahora vemos, perfecto, Marcos. Una presentación de lo que es su empresa y luego de la pues de vuestra experiencia con, con la documentación y con vuestros con propios usuarios y tal. Primero, eh, es, explica por favor, porque hacéis unas cosas que a mí me alucinan, ¿vale? Mm. ¿De cuándo tienen que empezar a funcionar? Vale. Bueno, Venga, pues, gracias. Eh, sí, directamente. Eh, bueno, yo soy Marcos Gómez, trabajo en KSB. KSB es una empresa alemana, un grupo alemán que adquirió la fábrica de bombas de bombas Itur, que igual alguno conoce por ese nombre que está situada en Zarauz eh, la adquirió en el 2003 lo que para la compañía fue algo importante eh, porque localmente bueno, se ha ido estandarizando el producto, se ha ido profesionalizando y eh, bueno, al final ahora en esta planta se, se fabrican bombas pues, eh, para el mundo entero básicamente, modelos con concretos, diseños propios, diseños alemanes, y tenemos un producto que es eh, propio de aquí por temas normativos, que son los equipos contra incendios. Así como las bombas que fabricamos en KSB, que es una empresa que prácticamente fabrica bombas y válvulas, así como las bombas y las válvulas del grupo, muy estándares y muy bien trabajadas desde hace muchos años, se han ido desarrollando junto con sus manuales, con una, una carga técnica y documental fuerte, tenemos otros productos más locales que no han podido seguir ese ritmo porque no tenemos ese apoyo estructural que nos encantaría a todos tener, pero que evidentemente es, en algunos casos, impagable. Entonces, en nuestro caso, lo que nos ha ocupado en esta colaboración entre KSB y Feminis ha sido la construcción de un manual de instrucciones para el equipo de contraincendios, que es instalación y mantenimiento. Básicamente. Estos son ejemplos de lo que son los equipos contra incendios. Las configuraciones son muy variadas eh, por tamaños y formas. Eh, podemos impulsar en un sistema de contra incendios agua de un pozo con una bomba sumergida, podemos impulsar agua de un circuito que tira de un aljibe que se instala junto al edificio. Podemos incluso en algunos puertos eh, bombear agua de mar para apagar incendios. Entonces, bueno, eso implica pues, una configuración diferente en cuanto al modelo de bomba, materiales, bueno, por supuesto, potencias y configuración de, de funcionamiento. ¿Por qué digo configuración de funcionamiento? Pues porque un equipo contra incendios en muchos casos eh, puede tener motores diésel, motores eléctricos e incluso ambos en el, sobre, el misma, sobre el mismo equipo. En esta imagen, por ejemplo, he puesto tres ejemplos por tamaños, tenemos uno muy grande, que es el que está situado todo en medio, con motores que pueden llegar perfectamente a, a, un, a un kilovatio, eh, perdón, a mil kilovatios, un megavatio, importante, y el... luego tenemos otros equipos mucho más pequeños que pueden tener pues, alrededor de, vamos a decirlo así, de 40, incluso de 27 kilovatios, que no van, no van a ningún lado no va a ningún lado en cuanto a temas técnicos y de potencia. Todo esto tiene que salir probado de fábrica, etcétera, lo que requiere unas instalaciones importantes. Bueno, pues aquí donde vemos unos productos configurables, hechos eh, sobre unos estándares, pero a medida de la aplicación del cliente, técnicamente están muy desarrollados. La documentación, eh, bueno como comentaba nada y Javier, no se ha desarrollado a la misma, al mismo ritmo ni con el mismo, vamos a decir así, cuidado o mimo. Eh, antes, hay nada he apuntado algunas frases, ¿no? Pues de algunas hojas grapadas. Eh, era nuestro caso. Nosotros teníamos un manual de ocho páginas en blanco y negro, eh, dos columnas por página. Eran ocho caras grapadas, básicamente. Es decir, compras un equipo que, que puede tener la calidad de un Mercedes, por decirlo así, y te estoy entregando un panfleto que no te viene ni en el mando de la tele. O sea, que decir que eh, realmente cualquier televisor tiene ya un manual de instrucciones más complejo que el que teníamos nosotros para estos equipos. Sin faltar al que realmente los había hecho, pero eh, teniendo en cuenta que el que los había hecho era el diseñador del producto. Es decir, como se ha ido comentando, pues colocando de su opinión lo que consideraba crítico para la instalación, para el mantenimiento o aquello que él consideraba que debía aparecer pues porque forma parte del, del producto y que el cliente debe conocer pero siempre es una opinión muy personal. Bueno, pues esto es lo que nos ha ido moviendo a que este año, digamos, bueno, vamos a ejecutar un manual por muchos motivos. Claro, eh, primero porque nuestro equipo es de alta calidad y requiere un manual que esté a la altura, por una imagen de marca importante, porque al final eh, no puedes estar comprándote una máquina que oscila entre 20.000 y en algunos casos hasta 100.000 euros y recibir ocho páginas de manual. Aunque luego la web da soporte sobre otros, otros, eh, otras partes, ¿no? como la Bomba, que tiene su manual específico y está soportado por, por temas muy técnicos y muy importantes, la instalación misma sí que estaba soportada por esas ocho caras, que no son suficientes. Aunque luego los instaladores, siendo algunos habituales y otros menos habituales, eh, pues atienden al manual o no. Pero bueno, eso también deriva en lo que Javier comentaba, y más, más en detalle sobre las atenciones en el en SAT, en la atención al cliente. Bien, bueno, pues básicamente como introducción esa fue la necesidad. En nuestros equipos se instalan en, en edificios de clientes, para nosotros terceros, nuestro cliente directo suele ser una compañía de, de seguridad, un Prosegur, de compañías que instalan equipos contra incendios en otras edificaciones, por decir, direcciones conocidas, pues tenemos eh, grandes almacenes, tenemos instalaciones pequeñas en comercios y para que os, bueno, cosas que nos puedan sonar, eh, Inditex, todas las tiendas de Inditex tienen equipos nuestros, almacenes grandes como el de Amazon, como el de Lidl en Aranda del Duero, etcétera, tienen equipos nuestros. Con una criticidad importante. Esta gente que instala un equipo de KSB es porque no quiere que en ningún caso exista la duda de que este equipo va a funcionar cuando haya una emergencia. Vale. Esto es lo que Javier comentaba, que es espectacular. Estos equipos, en muchos casos, tienen motores diésel, trabajan eh, siempre. Es decir, eh, pueden saltar alarmas, de que falte refrigeración, de que falte cualquier cosa, pero da igual, el motor arrancará siempre. Un motor diésel arrancará siempre para bombear agua. En algunos casos son conjuntos de varios motores eléctricos y diésel que van dando servicio en función de la necesidad de, de caudal que, que representa el sistema, porque tiene que mantener esa presión en el sistema. Y, y eso es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque nos dábamos cuenta que la instalación se podía hacer de muchas maneras siguiendo el manual, pero no dejaba claro los puntos más críticos que aseguran ese funcionamiento y nos encontrábamos con que hemos tenido pues, eh, grandes... Trabajos de investigación de equipos que han fallado en mantenimientos y que hemos tenido que ir a investigar por qué fallaban en ese mantenimiento. Son equipos que se arrancan eh, una vez al mes. Normalmente depende del país. En, en algunos países se arrancan incluso una vez a la semana. IKEA, por ejemplo, arranca una vez a la semana de equipo. Claro, en esos arranques de repente, oye, el motor eh, se ha sobrecalentado. Bueno, bien. No, el motor eh, ha fallado y está gripado en cinco minutos. Qué raro. Bueno, pues cuando íbamos a ver las instalaciones, pues hemos encontrado efectivamente de, de todo, pues cada instalador, que en este caso es contratado por nuestro cliente, eh, seguía el manual o no. Y claro, eso es un problema para nosotros. A veces no seguía el manual porque no le parecía interesante, por decirlo así. Otras veces veía que el manual no se podía seguir porque la configuración de su equipo no estaba reflejada claramente en ese manual. Y eh, en algunos casos veíamos que el manual no especificaba claramente que es de obligado cumplimiento. Es decir, que nosotros podemos atender a unas garantías siempre y cuando se acceda a una instalación eh, ordenada y con unos, unos pasos, una secuencia correcta. Entonces, esto fue, fue un punto importante. Aparte de esto, en nuestra organización el conocimiento sobre manuales y máquinas es correcto, pero no es excesivo. Es decir, no tenemos recursos para dedicar a a un desarrollo de un manual como el que teníamos que hacer tenemos que dar un salto de ocho caras en blanco y negro en dos columnas a un manual que actualmente tiene 53 caras que no es que sea excesivo al revés está bien ordenado y a la información se accede de forma sencilla pero tiene mucha más información gráfica tiene mucha más información en detalle de temas que representan a cada uno de los modelos Es decir, tenemos diferentes configuraciones Bueno, ahora el cliente puede ver reflejado su modelo en el manual para identificar las partes que lo componen. Bien, eh, básicamente el proceso con Géminis ha sido muy sencillo. La verdad es que a mí me ha sorprendido eh, la primera reunión que tuvimos y se hablaba de que el proceso pues, el, lo procura que sea ágil. Eh, hablamos de dos iteraciones únicamente, bueno, una realmente y media. Y eso a mí me ha, me ha impresionado porque realmente el conocimiento sobre cómo debe ser un manual está claro. Es decir, nosotros lo que hemos hecho ha sido facilitar la información técnica. Géminis se ha dedicado a organizar un manual de acuerdo a normas, a profesionalizarlo de aquella manera, es decir, de una manera eh, estándar de acuerdo a lo que el mercado espera de un manual. Y además eh, eh, ha conseguido que nuestro manual cumpla todas las normas que decimos que cumpla porque había apartados como el de seguridad, etcétera, que para nosotros eran dos frases y ahora son varias caras, explicando que depende de la operación que se realice sobre el equipo, pues hace falta unos EPIs o hacen falta otros, hay unas distancias de seguridad, etcétera. Es decir, eh, le hemos dado la forma que realmente tenía que tener de acuerdo a las normas que, que hemos hablado, bueno, que he comentado Ana, ha comentado también a Inara y a Javier, que es importante que al final, eh, si algún día ocurre algo, que realmente el manual les ayude primero a que no ocurra y segundo, si sí ocurre, eh, que se entienda que ha habido una negligencia por parte del cliente y que, no deben, y que deben formar mejor a su personal de acuerdo a nuestro manual. Bien, pues el proceso ha sido así de, de sencillo, se ha facilitado información técnica, eh, en cualquier caso siempre se ha mantenido la confidencialidad, eh, no hemos tenido ninguna duda, aparte de firmar los, los NDAs pertinentes. Eh, y las iteraciones han sido rápidas. Eh, es, hay que decir que esa experiencia en realizar manuales eh, se nota. Porque habiendo, vamos a decir así entre comillas, vomitado un montón de información, pues la han estructurado, la han colocado y hablamos de semanas, no hablamos de meses, ni de cerca de, vamos, ha sido cuestión de mes y medio, hemos tenido un manual estructurado y, y trabajado. Lo que para nosotros ha supuesto un salto importante. ¿Un salto en qué sentido? A ver, internamente todavía estamos eh, desarrollando para incluir este manual en nuestra nuestras eh, redes web, etcétera. Pero ha supuesto y tiene que suponer un descenso importante en, en las reclamaciones de cliente. Y cuando digo reclamaciones me refiero a esas, esas llamadas por teléfono, no me funciona, no se instala, eh, esto da igual, ¿verdad? Eh, no, no da igual, esto debe ser así. O aquí decís que hay que hacer esto y a lo mejor era excesivo y efectivamente no había que hacerlo, lo hemos eliminado del manual para que no se hiciera. Es decir, le hemos dado un enfoque mucho más claro. También es verdad que dentro, hay que decir, dentro de la organización le hemos dedicado tiempo, es decir... Cada vez que Géminis nos ha pasado el manual, bueno, cada vez ha sido dos veces, pero la primera vez que ya nos pasó una primera revisión, nosotros internamente lo hemos pasado a el comercial, que conoce bien a nuestro cliente, al del servicio técnico, que conoce bien las asistencias en campo, a nuestra ingeniería, que conoce bien el producto, e incluso a los supervisores de las áreas de montaje de estos equipos, para que entiendan que todo lo que está explicando era correcto. El equipo ha trabajado muy bien, y la interacción con Géminis ha sido ha sido muy ágil, la verdad. Bien, los puntos más clave que podía destacar. Bueno, que el manual mmm, tiene que asegurar una correcta instalación del equipo. Eh, que asegure el funcionamiento en nuestro caso. Además, estamos hablando de un equipo contra incendios. No estamos hablando de, eh, no, la máquina no ha arrancado. Vaya, pues mañana me paso. No, la máquina ha tenido que arrancar, ha habido un incendio y tenía que, que sofocarlo. Entonces, es importante que arranque siempre. La reducción de los costes de reparaciones... Importantísimo, atendemos por el, la complejidad de los sistemas, incluimos un motor diésel que sinceramente no son sencillos, eh, bueno tenemos reparaciones sin garantías y eso es, es un problema para nosotros. Y en muchos casos las discusiones han estado sobre la instalación. Temas de refrigeraciones, temas de bancadas, temas de eh, fijaciones al suelo, bueno, temas de vibraciones, cosas que reducen la vida del equipo drásticamente. y Luego conseguir que el transmita la calidad. Que, que acompaña, es decir, el equipo se, es de una primera calidad, las bombas son de muy buena calidad, todos los componentes son de muy buena calidad y el manual no lo era. Bueno, ahora queremos que el manual tenga el, misma, el mismo nivel de calidad y que la información que traceta sea clara. Como he comentado, tiene ahora 52 páginas el manual. Bueno, pues la información es bastante más accesible que antes, con un índice claro, eh, con apartados bien definidos y principalmente porque además cumple las normas, es decir, cualquiera que conozca un manual estándar de un equipo eh, va a reconocer en muchas de las partes de nuestro manual, lo que le va a llevar directamente la información que, que necesita y no tanto a navegar por un montón de páginas viendo a ver si realmente el, el equipo necesita un mantenimiento anual en ciertas partes. no bueno, Los mantenimientos están al final, están estructurados por, por frecuencias, la parte de seguridad está al principio... Eh, todos estos temas que, que al final en un manual son, son muy importantes. Y poco más, esa ha sido mi experiencia con Géminis. La verdad es que tengo que reconocer que ha sido una muy buena experiencia. También puedo decir que a nivel de costes me ha parecido muy asequible. No me ha, me ha sorprendido el hecho de eso, de la agilidad y el, el coste que ha tenido. De hecho, teniendo departamentos de manuales en Alemania, hemos aceptado trabajar de esta manera porque podíamos haber tardado dos o tres años si lo hubiéramos hecho internamente a través del grupo. Y hemos preferido hacerlo de una forma local para partir ya con este manual. Y si dentro de tres años tenemos este manual ya integrado en el sistema de grupo, pues, pues estupendo. Pero de momento nosotros ya partimos eh, en el 2022 con un manual nuevo. Y poco más, Javier, Ainara. ¿hay, ¿Hay preguntas? Bueno, pues, pues ahora mismo no hay preguntas. Así que luego igual se animan. No pasa nada. Luego, si hay claro. alguna en concreto para ti, pues nada, te, ya te, te voy diciendo y, y ya Bien. está. Sí, he ido relativamente rápido. Eh, que... No pasa nada. Perfecto. Perfecto. O sea, yo creo que ha estado todo clarísimo. Muchas gracias, Marcos. Nada. Y la verdad, por nuestra parte, pues todo hay que decirlo: que el, el que sea haya sido ágil la comunicación con que se ve también ha sido mucha culpa vuestra. Hay que decir que sí. <risa> en ese Bien. sentido, eh, todo hay que decirlo. Sí, es que a veces pasa que estás pensando en un manual nuevo y, y te das la sensación de que te vas a quedar sentado esperando a que te manden el manual perfecto. Claro, hay, <ríe> hay mucho trabajo también interno. Hay que facilitar información. Eso es, efectivamente. Sí, sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí, sí, al final, eh, bueno, pues la información nos la tenéis que dar vosotros. Eso eso es así. Eso es. Vale, pues nada, muchas gracias. Venga. Ahora vamos a una. Muy buenas, ya estás aquí. Bueno, hemos tenido un pequeño problemita con Unai. Bueno, que no tenían internet y se ha cortado. Entonces, lo que vamos a hacer, Unai se ha unido por teléfono. Yo voy a compartir la presentación de Unai. Y un segundito... Una, y no sé si me oyes. ¿Estás muteado o no estás muteado? Que no te veo. Estás muteado, Una. Abre ahora. ¿Ahora se me escucha? Ahora se te escucha. Ahora se te escucha. Bien, muy pues bien. Pues perdonar es. a todos porque wow, se nos ha perdido internet. Eso, y, no pasa nada. Y están eh, arriba los técnicos. Pues <risa> bueno, eh, sí que sí. no sabemos exactamente qué es y bueno, eh, al final. Por teléfono se me escucha bien, ¿no? no hay ningún problema, Uy, ¿no? Se te escucha perfecto. No hay ningún problema, eso es. Bueno, pues bueno si yo parece... creo que se ve mi, mi presentación, ¿no? Sí. Tira para adelante, si te parece. Estábamos... Eso es. Tú me está vas está diciendo... ¿El timeline? Time ¿Dónde está el timeline? Aquí. ¿eh? Eso es. Bueno, pues básicamente un poco lo que os decía, ¿no? Pues eh, como compañía, pues eh, empezando en el producto estándar en el año 61, pues básicamente... Estamos eh, en un proceso de transformación eh, de una empresa de producto estándar, como es el taladro industrial, a una empresa de proyectos de alto valor añadido. ¿no? Eh, especialmente, vamos a decir, del 2009 eh, a, hasta hoy. En ¿no? 2009, vamos a decir, se adquiere el negocio de taladros de, de Ibarmia, como podéis ver ahí. ¿eh? Y luego, en el 2013, pues se adquiere también vamos a decir, eh, la empresa y la marca Lizuan, de prensas hidráulicas, ¿vale? Entonces, básicamente, la reflexión que se hizo en ese año, eh, vamos a decir, en esa época, pues un producto estándar como el talagro, eh, muy comoditizado, con poco, muy poco margen, pues básicamente eh, se entendió que sobrevivir otros 60 años en el mercado únicamente con ese producto, pues no era viable, ¿no? Entonces, desde entonces se eh, comenzó, vamos a decir, un proceso de transformación, que básicamente, pues, eh, además, los últimos años pues, le estamos dando eh, mucho, mucha importancia. ¿no? Es cierto, como veréis ahora a continuación, que seguimos haciendo el, el taladro ¿eh? y, además, en muchos sitios nos reconocen como fabricantes de taladro y nosotros, básicamente, estamos orgullosos de ello, pero, de alguna forma, nuestra oferta, como podéis ver en este timeline, a la parte derecha, pues es mucho más amplia. ¿no? Entonces, Pasa, por favor, Javier. Bueno, eh, esta, vamos a decir, esta slide eh, que, que veis aquí, pues básicamente es nuestra tarjeta de presentación. ¿no? Muchis, muchísima gente y muchísimos clientes que nos han comprado taladros nos reconocen en la parte izquierda, en el producto estándar, con dos marcas, como Erlo Iberdrill, Iberdrill es la antigua marca Ibarmia, del taladro, eh, bueno, eh, pero no conocen quizás tanto la, la parte derecha, ¿no? con la marca Ibermatch, que es la, vamos a decir, la marca bajo la cual eh, realizamos eh, proyectos de ingeniería eh, y de industrialización de, de productos que veréis a continuación instalaciones, vamos a decir, llave en mano. ¿no? Pero bueno, para nosotros lo más importante es que estas dos actividades que son muy distintas, dos negocios muy distintos, uno de producto estándar y otro, vamos a decir, de soluciones eh, customizadas, eh, la palanca que unen ambos es el service, ¿eh? que está en la parte de abajo, es el servicio, ¿no? Eh, bueno, eh, de alguna forma, cada negocio tiene sus claves, ¿eh? un taladro, vamos a decir, eh, es un commodity que dura 40 años y que no hay que hacerle mucho servicio de mantenimiento, ¿eh? tiene otras necesidades, no puede ser repuestos, como puede ser actualizaciones de norma, como puede ser un pues a los 20, 15, 20 años, pues hacerle un, un retrofitting, ese tipo de cosas, pero no tiene, vamos a decir, una necesidad eh, grande de hacerle servicios de mantenimiento preventivo planificados, ¿no? Sin embargo, en el mundo de Ibermatch esto cambia radicalmente. Al final son instalaciones, vamos a decir, de, de, de vamos a decir, máquinas muy especiales, no son productos de catálogo y, vamos a decir, el usuario final eh, requiere, vamos a decir del acompañamiento del fabricante en todo el ciclo de vida, para que esa instalación de alguna forma eh, garanticemos que damos los, los requisitos y cumplimos con los requisitos de fiabilidad, calidad, etcétera, durante todo el ciclo de vida. ¿no? Entonces, los service es, vamos a decir para nosotros, una unidad de negocio que da cobertura a ambos negocios, eh, producto estándar versus instalaciones eh, customizadas, con claves distintas, con necesidades distintas, ¿vale? Pasa, por favor, Javier. Bueno, aquí veis un poquito más nuestro portafolio, ¿eh? no me voy a meter muchísimo, en la parte central está, vamos a decir, lo que es el estándar, es Iberdrill, con las dos marcas, en la parte izquierda está Ibermatch, ¿eh? con, vamos a decir, con, con distintos eh, tipos de máquinas e instalaciones dentro del portafolio y en la parte derecha está -Los Service, ¿vale? Pasamos, Javier. Bueno, aquí simplemente, pues, eh, eh, un apunte, ¿no? Eh, más que eh, ver qué clientes eh, tenemos o hemos tenido, pues básicamente es que el taladro está diversificado, es decir, desde los años 80-90 y vendemos en todo el mundo, más del 80% ¿eh? Eh, a través de canal eh, de distribución. Sin embargo, lo que es... Eh, eh, Ibermatch, estamos, vamos a decir, en plena construcción de la red internacional ¿eh? porque es un canal distinto, es un canal directo, muy, tecno, muy tecnológico y muy técnico que no se vende vía distribución, ¿vale? estamos en este proceso de internacionalizar más Ibermatch ¿vale? y bueno y a, además de eso pues estamos en un proceso de diversificación geográfica y también diversificación sectorial, ¿eh? como luego veréis pues estamos haciendo aplicaciones para distintos sectores. ¿vale? Pasa, favor, Javier. Bueno, evidentemente eh, unido con esto, pues eh, en algún sector. Eh, a ver, el taladro nuestro, nosotros no sabemos ni a qué sector va muchas veces. Es decir, hay taladros en un montón de talleres, de, eh, vamos a decir, con actividades y sectores muy, muy distintos. Sin embargo, en Ibermach lo que estamos es... Haciendo aplicaciones concretas en sectores concretos, ¿vale? Nuestro sector, vamos a decir, tradicional, en Ibermacho, donde más cosas hemos hecho, más aplicaciones, es en, en el sector de automoción, pero los últimos años, vamos a decir, estamos haciendo aplicaciones, pues especialmente en el sector solar, sector de la energía, estamos haciendo aplicaciones en electrodomésticos, estamos haciendo aplicaciones en instalaciones de de tubería, de aire acondicionado y, y detección de fuegos y humos, bueno, distintos distinto tipo de, de aplicaciones más allá de alguna forma de, del sector de, de automoción. Vale, pasa por favor. Y bueno, evidentemente, como veis en la siguiente slide, pues todo tipo de materiales ¿no? que necesitan ser taladrados, boscados, mecanizados. ¿eh? Entonces, bueno, pues el conocimiento que se ha adquirido durante 60 años, es decir, en el mundo del taladro, pues perfectamente nosotros entendemos las necesidades eh, que existen de mecanización y de deformación en otro tipo de materiales. ¿no? También nosotros tenemos nuestro propio taller de mecanizado, ¿eh? donde hacemos todas las piezas que podamos, hacemos en casa. Entonces, entendemos muy bien los procesos y las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Bueno, en ese sentido, trabajamos mucho, vamos a decir, también con los proveedores de herramientas. ¿eh? Cuando estamos definiendo una solución para un cliente, pues trabajamos con ellos. Pasa, por favor, Javier. La siguiente. Sí, bueno, aquí simplemente, eh, sí si os quería decir, esto es, vamos a decir, la tarjeta de presentación del taladro, ¿eh? de taladros muy sencillitos, como es en la parte izquierda, a taladros, vamos a decir, mucho más sofisticados, pero dentro del taladro, eh, pues las baterías que veis ahí en la parte central. ¿no? Bueno, yo os diría simplemente que nuestro portafolio en el taladro es muy variado y tenemos un posicionamiento premium. ¿eh? Y claramente nuestro taladro es un taladro más caro en el coste de adquisición, ¿eh? comparado con un taladro asiático, por ejemplo, ¿eh? Eh, y es made in Europe. Eh, diría Made in, vamos a decir eh, Euskadi, eh, porque nosotros seguimos vamos a decir, eh, fabricando y seguimos comprando todos los materiales, vamos a decir en, aquí. Eh. En ese sentido, nosotros, eh, y esto es importante con eh, está relacionado con, con, con el webinar de hoy, nosotros entendemos el, eh, nuestro taladro, como he dicho antes, es más caro que, que un taladro asiático, pero nosotros entendemos el coste de ciclo de vida entero. Y un taladro nuestro pues está, eh, dura 40 años. Eh, muchos taladros duran incluso más Y básicamente un taladro nuestro Sabemos que respecto a la competencia Pues al final de los 40 años sale muchísimo más económico eh, Más allá del, co del coste de adquisición inicial ¿vale? Bueno, pasa por favor Javier En este sentido, bueno, pues eh, simplemente El canal tradicional del taladro en todo el mundo Es el del dealer ¿no? o el distribuidor ¿Eh? que todavía representa aproximadamente un 85%, aunque cada vez más eh, se está vendiendo, vamos a decir, por un canal directo, donde el usuario final, de alguna forma, compra directamente. ¿eh? Esto entendemos que es una tendencia que también se ve en otros sectores. Y bueno, y en ese sentido, pues también eh, este año hemos abierto una tienda online, ¿eh? en la cual, de alguna forma, pues ya se pueden comprar repuestos, ¿eh? se están comprando repuestos. Y se puede comprar en algunos países, estamos haciendo pruebas en ese sentido, taladro también. ¿eh? Eh, de momento, vamos a decir, es una prueba que, bueno, además que prueba en el, en el repuesto está funcionando muy bien, en el taladro entendemos que será eh, cuestión de tiempo. ¿Vale? Pasa, por favor. Bueno, eh, dentro de lo que es la maquinaria estándar, eh, del negocio estándar, desde el año 2002-2003 en adelante se empezó a eh, industrializar, vamos a decir, diseñar, industrializar unidades de mecanizado. ¿eh? Básicamente, si pasas, por favor, Javier, pues eh, una evolución natural del taladro. ¿no? Es decir, al final todo el conocimiento que se había adquirido en el taladro convencional eh, pues se trasladó de alguna forma a unidades cabezales que bien necesitan nuestras máquinas de Ibermatch o bien se comercializan como componentes para otros fabricantes, ingenierías etcétera, que necesitan elementos rotativos eh, pues para cerrar, para teladrar para distintos procesos ¿vale? en este sentido pues bueno, es un, un negocio que, que de alguna forma pues ya eh, llevamos más de 15 años y básicamente pues eh, está funcionando está funcionando muy bien ¿eh? y bueno, es dentro de la gama de de producto, pues aquí tenemos distintas opciones ¿eh? dependiendo de las necesidades. ¿vale? Sigue, por favor. Y bueno, y en este sentido, eh, estas unidades de mecanizado se venden más al usuario final. ¿eh? Y en algún caso, como veis en la parte derecha, pues son eh, compañías eh, pequeñas ingenierías que en algunos casos pues van eh, diseñando eh, pequeñas máquinas que necesitamos, vamos a decir, de, de cabezales de, de mecanizado de X prestaciones. ¿no? Pasa por favor, Javier. Y bueno, y básicamente llegamos a la parte de Ibermatch, ¿no? Como os he dicho, esto fue una apuesta que ya empezó en 2008-2009 y desde entonces, de alguna forma, pues estamos en plena transformación y haciendo, eh, vamos a decir, eh, cada vez más aplicaciones eh, dentro del de, de mundo de la máquina y herramienta para distintos sectores, ¿no? Aquí, bueno, son aplicaciones específicas y, y lo que estamos es eh, buscando nichos y aplicaciones concretas en las cuales podamos dar una solución llave en mano, ¿no? pues desde máquinas transfer de altas prestaciones como podéis ver en, en, arriba a la izquierda ¿eh? para clientes como Cia Automotive, un sistema de, de control, de verificación de la calidad de la rosca que se llama Interceptor, que hemos desarrollado en colaboración con el centro tecnológico Techniker y, bueno, y luego en la parte derecha veis también pues, eh, células completas, ¿no? con robots, eh, vamos a decir, distintas máquinas nuestras, eh, en este caso es una célula para CIE, donde tiene prensa, tiene taladro, bueno. y luego en la parte de abajo eh, veis vamos a decir, una aplicación para el sector solar. Vale. Pero bueno, la idea no es que os aburra con nuestros proyectos, sino básicamente entendáis un poco eh, el tipo de proyecto que estamos haciendo y eh, de alguna forma la necesidad de, de un servicio eh, potente que acompañe a esas aplicaciones. ¿no? Pasa por favor Javier. En ese sentido, como os he dicho antes, pues eh, estamos en sectores como como automoción, eh, tiers 1, tiers 2, energía solar eh, y otro tipo de... Pasa, por favor, Javier. Bueno, los últimos años en nuestra página web se pueden ver, estamos eh, documentando estos proyectos como casos de éxito, eh, donde, bueno, pues eh, básicamente pues ahí se puede ver un poco qué aplicaciones hemos ido haciendo y también lo que estamos es consiguiendo recurrencia con los clientes, ¿no? que vuelvan a vuelvan a repetir con, con nosotros, ¿no? Pasa, por favor, Javier. Y bueno, eh, una vez que os he situado un poquito en lo que estamos, en qué tipo de proyectos, pasa por favor. Eh, a mí sí me gustaría ahora eh, compartir con vosotros una reflexión relacionada con el service, ¿no? Que yo creo que es la parte, vamos a decir, más interesante y conectada con este webinar. ¿no? Bueno, en ese sentido, pasa por favor, Javier. Eh, nosotros hemos construido, vamos a decir, desde hace tres, cuatro años, eh, un, un, una paleta, un, un portafolio de servicios de, de service. Eh, de, y en ese sentido, pues eh, tenemos desde una asistencia premium, vamos a decir, eh, eh, cuando decimos premium es que respondemos de forma muy rápida y urgente a, a los problemas que, que pueda que pueda haber en en servicio una vez que la instalación se haya puesto en marcha, también de alguna forma ayudamos a hacer retrofittings o adecuaciones de máquinas para nuevas referencias, porque a veces una instalación nuestra se ha diseñado y se ha industrializado para hacer una pieza en concreto, grandes volúmenes, pero ese proyecto muere a los siete años, cuando digo muere, pues al final esa pieza pues se sustituye por otra pieza similar, entonces hay que hacer adecuaciones en la máquina para que esa máquina se pueda rentabilizar nuevamente en otro, en otro proyecto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hacemos. También ayudamos a nuestros clientes a incrementar la productividad, es decir, durante el contrato de service pues hemos conseguido una productividad X, pues tratar de apoyarles en que podamos subir esa productividad, ¿no? Eh, con mejoras, con añadidos eh, y optimizaciones, ¿no? Bueno, también tenemos servicios de acompañamiento a la producción, especialmente las primeras semanas o primeros eh, en, en producción en casa del cliente y evidentemente eh, acompañado por una formación especializada ¿eh? que ha dicho al inicio Ainara pues básicamente que es muy importante saber para quién se hace la documentación, ¿no? Un poco el eh, quién es, cuál es la audiencia o quién va a utilizar esa documentación, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque no es lo mismo hacer una documentación para el usuario del día a día, el operario, o para los técnicos de mantenimiento. ¿eh? Es absolutamente distinto. Entonces, ese enfoque, pues básicamente para nosotros es muy importante. Y luego, evidentemente, pues también nosotros no somos un banco ni podemos serlo, pero también. Eh, nos adaptamos a necesidades de financiación que pueda haber en un proyecto, ¿no? desde pues, leasing, renting, etcétera, etcétera. ¿no? Pasa, por favor. Y bueno, ¿y esto cómo lo conseguimos? Pues bueno, sobre todo es importante eh, que entendemos también que eh, si este service lo tenemos que dar en países de fuera, pues nosotros siempre tratamos de apoyarnos en un, en un partner local, ¿no? porque nosotros no tenemos tamaño suficiente para tener una delegación en todo el mundo y de alguna forma pues tenemos que buscar eh, alianzas o colaboraciones abiertas eh, y específicas para cada país en algunos países lo podemos hacer en otros tenemos que buscar partners vale eh, bueno eh, pasa por favor bueno en este sentido sí si os diría que eh, aquí vemos eh, vamos a decir algunos de los contratos de mantenimiento que tenemos vale si os diría que el 90% de los proyectos Ibermax que estamos haciendo en los eh, últimos 3-4 años llevan asociado un contrato de service de larga duración, eh, que puede estar entre 3 años y 7 años, en los cuales de alguna forma pues, eh, definimos eh, con el cliente cuál es la mejor fórmula. Eh, no siempre todo el mantenimiento lo hacemos nosotros sino básicamente muchas veces lo que estamos y lo que más estamos haciendo es hacer un modelo compartido ¿eh? del service, que luego explicaré un poquito lo que entendemos nosotros por modelo compartido. Sigue, por favor. Aquí de alguna forma he incorporado una serie de, de slides un poquito que nos ayuden a todos a concienciarnos de la importancia del service. ¿no? Como bien habéis dicho antes, pues cada vez existe más conciencia del service, de la documentación pero todavía eh, entiendo y entendemos que hay camino por recorrer, ¿no? en ese sentido pues tenemos que ver el service como un centro de ingresos y no como un centro de costes tradicional como era el SAT ¿eh? hace unos, unos años, ¿no? en algunos sitios todavía entiendo que sigue siendo, ¿no? nosotros entendemos el service como un centro de ingresos, como una unidad de negocio que arrastra la venta de más máquinas ¿eh? y también pues de alguna forma si estás en contacto permanente eh, debido al service con el cliente pues puedes detectar nuevas oportunidades comerciales y la recurrencia con ese cliente pues puede crecer, ¿no? Sigue por favor Bueno, nosotros entendemos también que el eh, eh, service es una unidad de negocio, eh, como tal con su cuenta de resultados, con sus objetivos y básicamente entendemos que es una forma distinta de monetizar el conocimiento que existe en la casa ¿no? Porque nosotros, como fabricantes de máquina y herramienta, todo nuestro conocimiento no puede solo estar eh, incorporado a lo que es eh, la máquina, al, a un trozo de hierro, ¿no? sino básicamente ese conocimiento durante muchos años se puede aportar al cliente pues de forma de un servicio, un acompañamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sigue, por favor. Y bueno, y en ese sentido, eh, esto simplemente nos ayuda a ver que. Buscamos relaciones end-to-end -end con el cliente, ¿no? es decir, de todo el ciclo de vida completo, donde el objetivo es que el cliente primero esté satisfecho, pero esto se consigue consiguiendo que la instalación esté disponible y dé una fiabilidad eh, máxima y luego ayudarle a optimizar eso, ¿eh? a optimizar eh, la productividad durante el ciclo de vida. ¿Vale? Sigue, por favor. Y bueno, y en ese sentido... Entendemos también que el service eh, es la mejor fuente que podemos tener para tener buena información del mercado, del cliente y también de adquirir nuevo conocimiento para desarrollos posteriores. ¿eh? Y bueno, y en ese sentido, pues también ayuda a generar nuevos leads y nuevas ventas. ¿vale? Y bueno, y aquí una última slide ¿eh? relacionada un poco con la tecnología, ¿no? Tecnología 4.0 que tanto oímos, pues evidentemente nosotros... Estamos incorporando tecnología, las máquinas conectadas, etcétera, etcétera. Pero entendemos que la tecnología es un medio ¿no? para conseguir eh, ingresar más eh, por eh, maximizar el negocio del, del servicio de mantenimiento. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre digo y soy de la opinión que es mejor eh, pocos datos y buenos y utilizarlos que, que muchos y que no sabemos qué hacer con ellos. ¿no? Metiendo mucha tecnología, y luego, básicamente, no sabiendo cómo utilizarlo. ¿eh? Siempre pensando en la parte derecha, optimizar el negocio y eh, mejorar las relaciones con el cliente final, ¿eh? el usuario final. vale Sigue, por favor. Y, bueno, y simplemente el dato muchas veces nos da información técnica de que un rodamiento se puede, eh, eh, puede llegar a, a, fin, a fin de vida o puede fallar. Vamos a decir, estoy hablando de predictibilidad, ¿eh? Puede fallar en un tiempo X, pero también nos da muchas veces información comercial, muy importante, ¿no? Que una máquina que estaba, vamos a decir, diseñada para trabajar X horas al día, pues está trabajando más. Y entonces, pues tienes una oportunidad o por lo menos tienes información para proponerle otra máquina nueva al cliente, ¿no? Y bueno, dicho esto, eh, yo creo que sitúa bastante bien, sobre todo, la importancia que nosotros le damos al service, y nuestro plan estratégico es, claro, que queremos seguir creciendo en service. ¿Eh? En ese sentido, pues eh, la colaboración con Géminis. Pues eh, la colaboración con Géminis empieza hace, hace tres años. Eh, bueno, yo conocía a Géminis de mi época anterior y yo diría que hemos conseguido entre Erlo Group y Géminis un, un matrimonio perfecto. no En el sentido de que Erlo Group sabe de... De máquinas, sabe de instalaciones, de su sector, de los procesos y Géminis evidentemente también sabe de, de máquina herramienta porque tiene un área específica para ello, pero sobre todo sabe de, sabe de estrategia de mantenimiento, cómo plasmarlo en, en manuales, cómo plasmarlo en documentación, en planes y bueno yo creo que también es muy enriquecedor pues, su, el conocimiento que tiene Géminis de otros sectores que poco a poco lo estamos trasladando conjuntamente al sector de la máquina herramienta que respecto a otros sectores, como puede ser el ferrocarril o la aeronáutica, pues en ese sentido venía un poquito por detrás. ¿no? Esa es mi opinión particular. ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues nuestra relación con Géminis eh, empezó hace tres años y bueno, desde un inicio, yo con Javier y con Ainara, el objetivo era que, que pasa. Ah, bueno, estamos, estamos ahí, no, no, no, no cambies de, de slide. El conocimiento era que nos ayudaran a impregnar la cultura del mantenimiento eh, dentro de lo Group, ¿no? eh, En el sentido de verlo con, distinto y verlo como algo muy eh, importante como crecimiento de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde el inicio hicimos unas pruebas eh, y nos metimos a hacer eh, planes de mantenimiento. Conjuntamente, pues para que nuestra gente aprendiera. ¿eh? En ese sentido, pues bueno, pues eh, hay cual, aquí cuatro, cuatro puntos que desarrollaré a, a continuación, pero básicamente lo que hemos eh, trabajado es estandarizar los procedimientos de mantenimiento. vale. Evidentemente, esto ayuda a reducir costes de formación. ¿eh? Lo ha dicho al inicio Ainara. Profesionalizar la documentación de mantenimiento. ¿eh? como lo ha dicho también eh, Ana en su presentación. Eh, disculpa que no he podido ver la presentación anterior de Casi. No, no he podido, o sea que no puedo aportar nada sobre ello. Eh, disculpar Y luego, pues la transferencia de conocimiento, eh, que es muy importante para nosotros. ¿no? Pasa por favor, Javier. En ese sentido... Sí, Javier, ¿pasas por favor? Vale. En ese sentido, el objetivo inicial, como bien he dicho de... De la colaboración de Erlo Group y Géminis fue insertar, vamos a decir, en la cultura de Erlo Group, la necesidad el mantenimiento preventivo. En principio le llamamos preventivo. Uy, se nos ha ido un Unai, o no se nos ha ido. No, sigue aquí. Yo le veo. ¿Unai? Sí, sí. Eh, y bueno, vale, y a partir de ahí, pues básicamente una vez que hicimos esos primeros ejercicios conjuntamente, de hacer conjuntamente planes, instrucciones de mantenimiento y manuales de usuario, pues desde entonces, pues eh, Géminis nos hace un, un seguimiento, ¿eh? Eh, y además de eso, pues evidentemente... Ahora nosotros tenemos más conocimiento, hay proyectos que son más sencillitos, que nosotros hacemos eh, la documentación de mantenimiento y otros, pues eh, Gemini nos ayuda pues, en momentos de, de picos, etcétera, etcétera. Vale. Eh, pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Eso es, sí, porque me, me he ido, no, no sé por qué me he ido. Estoy aquí. Sí. <ríe> bueno. bueno, pues en ese sentido, espera un momento. En... No sé dónde estás, una ¿en la estandarización? O... Sí, ahora estoy en la estandarización. Vale, Respecto, para mí es súper importante el primer punto, no el mantenimiento preventivo, es decir, eh, estamos haciendo un trabajo muy importante de educar al cliente la necesidad del mantenimiento, especialmente porque nuestras máquinas, nuestras instalaciones, son hechas ad hoc, eh, no son máquinas, vamos a decir, eh, eh, eh, estándares de catálogo, eh, a diferencia del taladro. Entonces, es súper importante educar al cliente esa necesidad, ir preparando durante el proyecto eh, la estrategia para ello. ¿no? Y bueno, y luego presentar la oferta de service bien estructurada. ¿no? Eh, bueno, nosotros aquí ponemos que cuando están terminando las pruebas en, en, en puesta en marcha en casa del cliente, ese puede ser un buen momento, a veces lo hacemos antes. ¿eh? Es decir, para entonces ya tenemos una estrategia de mantenimiento para ese proyecto, eh, le hemos convencido al cliente y básicamente estamos ya vendiéndole un, un, una oferta para un contrato de larga duración, ¿no? Para ello es importante elaborar el manual de usuario ya con ese enfoque ¿eh? que no es, como creo que ha dicho Ainara al principio, el papel que básicamente acompaña la máquina y punto, sino tiene un objetivo mucho mayor. Elaborar un listado de repuestos inicial, ¿eh? porque el listado de repuestos inicial nunca es el final, ¿eh? luego aprendes durante el, el mantenimiento cuál tiene que ser el listado de repuestos y sus frecuencias, qué fórmula de gestión, ¿eh? en el sentido de que, oye, eh, los almacena el cliente en su almacén, se los almacenamos nosotros, bueno, hay distintas fórmulas. Y luego ya presentar un plan de mantenimiento preliminar, eh, que tampoco será el plan de mantenimiento definitivo, porque cuando empiezas a aplicar, pues te das cuenta de que algunas frecuencias están mal definidas, etcétera, etcétera. ¿vale? Y a partir de ahí, pues eh, lo que hacemos es seguimiento y actualización del plan de mantenimiento durante toda la ejecución. Si el contrato de mantenimiento es de cinco años, de de siete años, pues ese plan. Hay que mantenerlo vivo. ¿eh? Cuando haces una actualización de, cuando haces una acción de, de mantenimiento, de alguna forma hay que documentar ¿eh? y documentarlo de forma profesional. ¿eh? Y, y bueno, y luego actualizar ese plan. ¿no? Al final el objetivo es vivir en casa del cliente, fidelizar a ese cliente, básicamente. Eh, sigue, por favor. Evidentemente, eh, ¿cómo se consigue una reducción de costes? ¿no? Que básicamente. De, eh, muchas veces es directo, pero eh, a través de una formación especializada a distintos perfiles dentro del cliente usuario ¿eh? puede ser el usuario de la máquina, el operario de producción o el personal de mantenimiento las formaciones a dar a uno y a otro y la documentación asociada es distinta ¿eh? no tiene nada que ver y por otra parte pues eh, nosotros estamos viendo que el modelo que más éxito está teniendo en nuestra oferta es el mantenimiento compartido donde básicamente el usuario final hace el ciclo corto que le llamamos, actividades de frecuencia alta, diaria, semanal, incluso mensual, actividades que no requieren de un conocimiento profundo, es decir, de la máquina, y las actividades de ciclo largo, que pueden ser semestrales o anuales, las realiza el fabricante, las hacemos nosotros. Entonces, ese equilibrio entre ellos, entre nosotros y ellos, es muy importante para al final consigamos un, un mantenimiento eh, efectivo para conseguir que, que la instalación funcione bien bueno, en ese sentido al final al cliente si tú le das la responsabilidad de que ejecute la, las actividades de mantenimiento de ciclo corto eh, le tienes que dar herramientas, eh, buena documentación buena planificación eh, buenas instrucciones porque si no te va a decir oye ¿cómo no hago yo este mantenimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que el, la documentación, las instrucciones de mantenimiento estén muy bien eh, definidas eh, y sencillas para aplicar. Y, finalmente, vamos a la última slide. Eh, y, bueno, pues, eh, al final, un poco, eh, esta slide también eh, matiza algunos de los temas que ya he dicho, ¿no? Pues, al final, es súper importante que la documentación de mantenimiento sea una herramienta para transferir conocimiento al usuario final. ¿no? Tiene que ser sencilla y ágil, tiene que estar viva y en constante actualización, porque a la primera no vas a acertar. Tú crees que la máquina las conoces, la conoces muy bien, pero no conoces el contexto del cliente, ni cómo la va a operar, ni qué conocimiento tiene, etcétera, etcétera. Y luego los planes de formación tienen que ser flexibles, ¿no? adaptados al grado de conocimiento del cliente. No es lo mismo un cliente que tiene muchísima experiencia en ese tipo de máquina o es una segunda máquina, una repetición, que un cliente que es absolutamente nuevo y que además no conoce esa, ese proceso. ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues esta es básicamente, y pasa a la última slide, ¿eh? para que veáis que todo lo que he dicho eh, al final está concretado en, en, en trabajos concretos que hemos hecho en, en colaboración con con Géminis, eh, con los cuales pues estamos encantados eh, y yo espero que este viaje sea para, para más tiempo en el sentido de que, bueno, pues eh, estamos llevando a la práctica aquello que nos propusimos hace tres años ¿no? Javier y, y Ainara y bueno, y básicamente eh, en la documentación la gente la entiende muy bien, la utiliza y los clientes de alguna forma pues eh, están satisfechos entonces, bueno, esta es nuestra experiencia y bueno, si alguien tiene preguntas o cuestiones relacionadas con, con nuestra visión sobre el service el mantenimiento de la documentación, pues estoy totalmente disponible. Perfecto, Osondo os Unay. Muchas gracias. Eh, la verdad es que sí, nosotros llevamos colaborando, como has sí. dicho, pues ya pues no sé, ya, ya no sé, ya tres o cuatro años, ya no sé. Sí. Y, y todo ha ido y todo es muy fluido. O sea, que en ese sentido, bueno, de hecho, pues lo que estás... Lo que estamos aquí presentando, ¿no? Las, los ejemplos reales estos que hemos dicho. No sé si alguien tiene alguna, alguna pregunta. En el chat nadie me ha puesto nada. Tengo que disculparme porque de repente se me ha ido la conexión a mí y no sé por qué. Y si nadie tiene, pues yo voy a hacer alguna pregunta, ¿vale? Ana, estás por ahí, ¿verdad? Porque te voy a atacar. Eh, soy fabricante de una, de una máquina ¿okay? y la voy a exportar a China. Eh, ¿El marcado CE qué? ¿Me sirve o qué pasa? O qué no, hacer? no, el marcado CE nos sirve única y exclusivamente en, dentro de los límites de, de Europa y algún otro país más que está fronterizo, Turquía, ahora no me acuerdo exactamente cuáles son, pero dos o tres países más. Y únicamente esos requisitos son válidos para comercializar máquinas dentro de los límites europeos. Una vez traspaso estos límites, tendré que ver cuál es. Perdonad, porque tengo un poco de catarro, eh, que me noto que me cuesta hablar. Te, te perdonamos, no te preocupes. Tendré que ver cuál es la legislación que aplica en el país destino de la máquina. En China nos aplica el marcado CCC, Tendré que ver cuáles son los requisitos del marcado CCC. En Estados Unidos, en Canadá, nos aplica todo lo relacionado con UL, ICSA, la OSAS, etcétera, etcétera. Tendré que ver esos requisitos. Lo que os puedo decir es que, excluyendo el mercado de Estados Unidos, el mercado CE es, es una legislación muy fuerte y que difiere técnicamente con las legislaciones, muy poquito, muy poquito o nada, con las legislaciones de otros países, exceptuando Estados Unidos y, y Canadá luego burocráticamente pues hay que hacer otro montón de follones, pero técnicamente es muy parecido, pero CE Europa Vale, perfecto, está, está clarísimo, es que eso es una de las preguntas que mucha gente nos hace, ¿vale? Sí, <risa> Entonces, y, para y hace poquito tú has hecho tú has organizado un webinar también del tema del mercado ahora con el tema del Brexit, ¿no? Efectivamente efectivamente, el Brexit pues al final como se ha salido de la Unión Europea pues no ha tenido, o sea, a, de alguna manera, eh, lo, Europa ya no admite eh, eh, que, que, que Inglaterra o Reino Unido, vamos a decirlo así, utilice el marcado C. Luego tiene su propio marcado, el marcado UKCA, con la declaración UK en lugar de la declaración CE. Y bueno, técnicamente de momento no hay ninguna diferencia, pero burocráticamente o no burocráticamente en cuanto a la documentación técnica asociada pues tenemos que hacerlo de acuerdo a la legislación o a estas nuevas normas. Marca CA y Declaración UCA. Pues CE, solo Europa. Gracias. Entendido, ah. muchas gracias. Pues, pues no hay ninguna pregunta más. Nos hemos alargado un poquito. La idea era 11 y cuarto, entonces vamos a terminar. Os voy a dar primero muchas gracias a todos los que habéis asistido. Gracias en especial a Ana, a Una y a Marcos. Eh, disculparme por los problemas, esos pequeños técnicos que hemos tenido, pero bueno, estamos en directo y esto es lo que hay. Y luego comentaros que el, esta tarde os mandaremos el, el vídeo de la webinar. Habrá ahí un parón, ¿vale? Dos trozos, lo juntaremos, pero para que no, no se note mucho. Y, y luego en los próximos días os mandaremos un... Un link para que os podáis descargar un white paper con la información de, de la webinar y luego con más casos de éxito. Además de los de Erlo y los de KSB, vamos a añadir dos más, como son de Masats, que es una empresa de, que está en Barcelona, que también son clientes nuestros, que hacen, que hacen puertas tanto para ferrocarril como para, como para autobuses, y de AUSA, que también están en Barcelona, en Manresa en este caso, eh, que hacen carretillas salvadoras y tal y cual, que también que también es cliente. Y bueno, son casos de éxito para otros tipos de empresas, pues un poco distintas a, a todas. ¿Vale? Y, y nada más. Agradeceros otra vez la, la asistencia. Muchas gracias a vosotros. Ana, cuídate. Gracias. Y, y, y nada más. Cualquier cosa, pues está nos mandáis un email, os ponéis en contacto con nosotros, por favor. Venga. Eso es. Un saludo. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Pues que arreglas, por favor. Hasta luego.